Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Qué bueno que podamos estar una vez más aquí comunicándonos a través de un video. Y te quiero contar dos cosas. Primero, que he preparado un, una presentación de plantillas, un PowerPoint, para que podamos estar viendo un poco el capítulo 9 de nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Y eh, esto es exactamente lo mismo que yo te mandé en ese apunte donde teníamos justamente eh, los comentarios de la Biblia del diario vivir. Pero lo que eh, en este en esta oportunidad quiero hacer es que sea visualmente un poco más agradable y también que te pueda entusiasmar para que eh, lo leas al capítulo y para que puedas estar también eh, viendo algunos comentarios que está diciendo mientras estoy hablando te voy a ir mostrando las diapositivas para que las puedas este, ir corroborando te le voy a mandar este powerpoint eh, te lo voy a mandar también en, en, en el formato pdf para que lo puedas eh, descargar y lo tengas en tu teléfono lo tengas en tu tablet lo tengas en tu computadora donde vos lo puedas estar visualizando. Pero lo segundo que te quiero contar, aparte de esta preparación, para que puedas estar eh, viendo el comentario de otra manera, lo segundo que te quiero comentar es justamente que a raíz de esta anticipación del capítulo 9, me encantaría, si es que vos lo querés hacer, que nos podamos juntar en una gran sala virtual el día martes. Yo voy a hacer la transmisión a través de una sala de Messenger, y esa sala de Messenger va a estar saliendo a, a Facebook Live, como siempre está saliendo todos los martes, pero si vos querés participar, vas a estar invitado, vas a estar invitada a que puedas estar en esa sala y para que juntos podamos reflexionar, leer, comentar, poder estar eh, haciendo algunas observaciones de este tremendo capítulo. ¿Por qué? Porque este capítulo, viste que acá te estoy mostrando las, las imágenes, este capítulo es un capítulo de inflexión, sobre todo en la vida de alguien que eh, realmente hizo muchísimo para el avance del Evangelio entre aquellos que se consideraban gentiles, los no judíos, y que justamente fue Saulo el que luego se llamó el apóstol Pablo. Por eso me encantaría que podamos discutir, que podamos este, eh, disentir, si es así también, o este, eh, coincidir en estas eh, apreciaciones sobre este capítulo 9 del de libro de los hechos de los apóstoles que estamos estudiando. ¿Sí? Te dejo, no quiero molestarte más tiempo, no quiero robarte más tiempo, pero sí te quiero invitar a que el día martes, si está en tus posibilidades y si lo querés hacer, que nos podamos unir en esta gran sala como si fuera que estuviéramos eh, todos juntos allí eh, en el templo o en, en, en, en la casa pastoral cuando nos juntábamos y que podamos compartir esta eh, hermosa eh, experiencia de, de vernos, de escucharnos y de eh, tener eh, este tiempo de, de compartir la palabra de Dios. Bien, te dejo, no, no te molesto más, eh, hasta el próximo martes si te animas y te, pan, te mando este eh, archivo, te mando estas imágenes, te mando este PowerPoint para que lo puedas estar viendo un poco más detenidamente. Chao, que Dios te super bendiga. Nos vemos eh, el próximo martes.